Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Tiempo de... El último... roll single player. Vamos a ver si... Se mandó en el Discord esto. ¿Qué tal? A la gente que no está viendo. A ver quién está acá. Creo que es muy tarde ya. ¿Están todos jugando están todos cenando? Es posible. ¿Qué tal? que estén se escucha bien se ve bien eso mm, well, parece que sí yo soy Discord bueno qué es lo que vamos a hacer hoy acá <risa> eh, esta es una suerte de experimento que vamos a tener y creo que va a salir bien la idea es que hace un par de semanas Arrancamos con esta sección porque se ve raro? Bueno, la, les contaba La historia es que La historia es que hace un par de semanas Empezamos con esto de Roll Single Player Jugando estos los libros de Elige tu propia aventura y, y jugamos uno entero Que se llamaba El espacio del más allá Estuvo muy divertido jugarlo con, con el chat Porque la idea era que con el chat íbamos tomando las decisiones Íbamos viendo qué pasaba Y comentábamos al respecto El problema era que el libro nos decepcionó En un montón de lugares Como que de repente, fin Que avanzaba la historia hasta algún punto Y fin eh, y eso fue creo que lo, lo, lo único malo de, de la experiencia pues Estuvo re divertido encima, jugarlo con la gente Entonces Pasó algo que eh, La razón por la cual volvimos a hacer esto Y es que Descubrí, va, encontré Unos libros de D&D Day Day, Más o menos como elige tu propia aventura Yo sabía que existían estos libros Recuerdo de joven haber jugado alguno Y eran diferentes porque tenías un personaje, tenías una misión, tenías un, tenías que tirar dados y ver de, de, de solucionar los problemas y, y las decisiones que tomabas eran en base al resultado de los dados. Eso estaba buenísimo. El libro que yo tenía le faltaban hojas, así que nunca pude realmente terminarlo y solo me acuerdo que la tapa era negra y tenía, creo que un bárbaro peleando. Entonces me puse a investigar un poco más sobre estos libros Resulta que en el 2019 y 2020 Wizards of the Coast, los, los que hacen eh, D&D Sacaron cuatro libros nuevos de Elige tu propia aventura eh, Se llama, eh, en español, son creo que aventuras infinitas O misiones infinitas, algo así, se llama La tirada de ellos Sacaron cuatro libros nuevos de Elige tu propia aventura Nuevos nuevos, eh de, creo que hasta, hasta están, están escritos en, en lo que vendría a ser de quinta edición El problema fue que nunca los tradujeron Entonces no nos servían a nosotros Pero lo que sí encontré traducido son todos los libros viejos De D&D de de. Hay dos, dos o tres tiradas Tengo dos colecciones enteras ahora de estos libros Para ir leyéndolos con el chat Y tomando las decisiones y viendo de qué se trata Ahora mismo eh, Tengo... Hay como... Varios libros para, para leer, pero vamos a empezar por uno solo. Que Solo voy a empezar por este porque es el primero que me apareció en la lista. No tengo ninguna, ningún tipo de referencia más que el dibujo que está ahí. Además, algo interesante de estos libros, a diferencia de los de Elige tu propia aventura, que lo único que tenías que hacer era empezar a leer y tomar decisiones, estos libros tienen reglas. Porque vos tenés que aprender a jugar el juego, porque de eso se trata, ¿no? Hay un juego en el medio que... Eh, es la parte de los dados. voy a tener un bajado personaje. Con algunos puntos todavía no leí. Las reglas ahora las vamos a leer. Y vamos a ver de qué se trata. Ah, mostrarles. El libro que vamos a leer. Uy. ¿Pasa Este es el libro. Por alguna razón primero en la lista. De, de, de, de los que yo tengo. Se Llama. El prisionero de Pax Tarkas. Esto es lo que se entiende como D&D segunda, o AD&D, Advance Dungeons and Dragons, porque originalmente salió Dungeons and Dragons y después salió el Advance, eh, que se llamó Advance por alguna razón. O sea, tenía cosas La historia de esa parte habrá quedado perdida en, en la internet, pero por ahí debe estar. ¿Se un poquito por acá? Ah, está. Sí. Por las dudas, si sí. alguien se ocupa. Sí... Tengo mis dos dados al costadito acá abajo y lo que sí tengo es mi eh, mi columna de decisiones al costado. Así que cada tanto, cuando haya que tomar una decisión, la voy a anotar a ver qué pasa. Bien. Vamos a leer de qué se trata esta esta cosa. A ver. Prisioneros de Pax Tarkas, de Morris. C Bien. Tu personaje. En este libro eres Bern Valenshield, Un joven guerrero de 20 años que vive en el valle de Crystal Mir, situado en el continente de Ansalon, del mundo de Krim. Perteneces a un mundo de fantasía habitado por elfos, enanos y criaturas peligrosas. Pero hasta ahora, siempre has vencido tus enemigos. Armado con rayos de fuego. La poderosa espada de acero volcánico que te regaló tu padre. Has fraguado tu habilidad como guerrero en numerosas aventuras. Por los peligrosos bosques del valle de Cristalmir. No, por lo, perdón, se me fue ahí. Por los peligrosos valles de... de eh, los bosques de Cristalmir. Boom. Aún no lo sabes. Pero estás a punto de enfrentarte con la mayor amenaza de tu vida en forma de un terrible dragón. El señor... De Berminard, legiones de dragones mágicos con aliento de fuego y otras temibles criaturas acechan tu tierra. Somos un guerrero. Jack se conectó. Rayo de fuego se llama la espada. Muy cool. Bien, esto. ¿Cómo vamos a aprender a jugar? A ver. Tu personaje, tu burn será diferente de cualquier otra persona, porque contribuyes a crearlo. Arranca cuidadosamente la tarjeta de identificación del personaje que hallarás al principio de este libro. Esta tarjeta recoge todos los datos necesarios para la, para la formación de tu personaje Burn. También puedes utilizarla como punto. Si has, de dejar de si has de dejar señalado el lugar donde te encuentras leyendo para consultar las reglas de juego. Si sí, esto, esto está bueno, tal vez deberías sacarle foto a las reglas y te a mano. Como esperamos que juegues muchas veces esta aventura, te sugerimos que te sirvas de un lápiz y papel para hacer tus anotaciones en la tarjeta, de forma que puedas borrar con facilidad los datos cuando empieces a leer el libro de nuevo. Si tienes acceso a una fotocopia, podrás sacar varias fotocopias de la tarjeta de identificación del personaje antes de rellenarla. Otra alternativa consiste en reproducir la tarjeta en una cartulina de las mismas medias o en un simple papel. Estos libros eh, venían con una hoja que... Venía suelta, que era esta tarjeta de presentación, que era la hoja de personaje. Que les voy a mostrar cómo era acá. Ahora está escrita. Bueno, hey, ¿qué hace? eh, ¿qué haces? Concilio. Vamos. Eh, Roll single player, acompañado. Entonces, en la tarjeta de personaje venía esa información al principio. Ahora está llena, pero la vamos a... Eh, a ir. claro, si yo te digo concilio eh, Vamos a ir rellenándola a ver qué pasa. Ahora sí, sabemos que somos un guerrero de 20 años, se llama Bern Valenshield. Vamos. Ya estás preparado para moldear la identidad de per estableciendo su fuerza y sus debilidades. Hemos apuntado el nombre por ti. Uy, uh, ¿qué pasó? que el cuadro de alertas súper abajo. Pum, uh, vamos a hacerlo arriba del todo. Ya. Hemos apuntado por ti el nombre Bern Valenshield. Ey, Surya, qué pena. ¿Ven? Eso, eso sí pasaba. En la tarjeta, ahí como ven, está el, el nombre, el nombre, la edad, es, es, las dos cosas, que, eh, las tres cosas que sabemos, ¿no? Porque, ah, de hecho lo, lo puse, mal bueno, a ver, déjenme corregirlo acá. Era actividad guerrero y puntos de impacto. Esto los debería borrar, me parece. Pero vamos a dejarlo, vamos a ver qué pasa. Vamos, ahora vamos a completar esto. Bien. Hemos apuntado por ti el nombre bern la edad y la actividad de tu personaje, que era la actividad era guerrero, digamos. ¿Por qué haces de tu vida? Eh, guerrero! ¡Yo guerrero. Para rellenar el resto de la tarjeta, es necesario que comprendas el sistema de puntuación del juego. ¡Wow! Okay. Siempre quise leer estos libros, nunca pude. Para jugar correctamente, debes tener en cuenta tres, los, tres de los apartados de la tarjeta de identificación del personaje situada al principio del libro: los puntos de impacto, puntos de habilidad y los puntos de experiencia. Pasamos a explicar en qué consisten. Puntos de impacto. Igual que Bern, tienes una fuerza vital específica representada por puntos de impacto. Como guerrero experto, Bern inicia su aventura con 30 puntos de impacto. Y tiene además la oportunidad de mejorar su puntuación mediante el azar. Tira un dado y suma el resultado de los 30 puntos de impacto establecidos como punto de partida. Anota la cifra obtenida en el espacio en blanco del apartado. Si sacas 1, 2, 3 o 4... Ah, está, está. Cierto. Esto, esto es algo que leí después. Eh, se juega con dados de 6. Acá dicen dados, pero bueno. Eh, se juega con dados de 6 caras. Así que lo que hay que hacer es tirar un dado y agregarlo. Así como está 30 más 2, 32. Vamos a tirar nuestro dado de 6 caras. Boom. 3. Y acá lo dice. Si sacas 1, 2, 3 o 4 y no te satisface el resultado... Se te concede una segunda oportunidad de acumular más puntos. En efecto, puedes tirar el dado otra vez, pero tienes que aceptar el resultado, aunque sea inferior al de la primera jugada. No borres el, en el curso del juego tu número original de puntos de impacto, ya que quizás debas consultarlo cuando tu personaje obtenga puntos de recuperación. Si es un D6, saca un 3. ¿Alguien está a favor de volver a tirar? ¿O quedármelo? Creo que no, no hay ningún problema, aunque me llama la atención el azar. ¿Saben qué? Yo conozco una persona que es osada. Suena bien un 3. Bueno. Tiremos de nuevo. Hay una para tirar de nuevo y una para quedarnos con un 3. Bueno, ahí ya está la segunda para tirar dados. Ganaron los dados. 4. Ey, bueno. Ahora sí, vamos a completar mejor. Tenemos 4 acá, 34. Bueno, cool. eh, buen número, buen número. Ahora sí. Guarda celosamente los puntos de impacto de haber, Pero no temas gastarlos cuando la causa lo merezca. Al parecer lo vamos a gastar. Yo pensé que era el tipo donde nos golpeaba la gente. <risa> eh, no temas gastarlos cuando la causa lo merezca. Durante la aventura tendrás diversas oportunidades de obtenerlos de nuevo mediante jugadas de recuperación. Bien. Hay una, hay, acá hay un movimiento Sin embargo, es importante que recuerdes Que nunca puedes recuperar más puntos de impacto De los que tenías al comienzo Bien, está bien, este es mi máximo okay. Pierdes todos los puntos de impacto Cada vez que, al tirar los dados No golpees a tu enemigo Porque entonces es tu rival quien te ataca a ti oh. Ok, ok, ok por consiguiente, has de restar un número determinado de puntos, de, de puntos tal como el que indica en el texto del total de tu puntuación de impacto. Ah, claro, mis enemigos no tiran dados, está el número ahí, de, tipo hacen 3 de daño, 2 de daño, cosas por el estilo. También puedes restar puntos de impactos al eludir los ataques o al actuar descuidadamente y perder op por la oportunidad de devolver el golpe. En tales casos tirarás un solo dado en concepto de daños y restarás el resultado de tu puntuación total. Bueno, ven que había reglas en este juego. <risa> Bien. Entonces, cuando yo ataco a mi enemigo y no lo golpeo, esto debería anotarlo en algún lado, ¿no? Vamos a anotar acá en decisiones vamos a empezar con reglas. Así no Así sé qué está pasando acá. Reglas. Ahí va. Uno. Pierdo impacto cuando ataco y fallo. Dos. Uy. Está muy chiquitito acá, ¿no? Acá lo Cuando me atacan. Tiene sentido cuando me atacan. Vamos al libro. Sí. También puedo restar puntos de impacto para esquivar. Puedo gastarlos para esquivar. Esto me imagino que me da la oportunidad en algún momento del libro de decir, ahora puedes esquivar, gastar tantos puntos. Sospecho yo, ¿no? Y para esquivar es un solo dado. Ok. Darlo de un solo dado. Un solo. un dado. Eh, yo me acuerdo Lo que sigue es. Cuando los puntos de impacto se reduzcan a cero, Burn Valenshield dejará de existir. Y ha llegado el final de tu aventura. Aunque el texto aún no haya terminado. Esto está interesante porque... Una de las cosas que, que va a pasar... Es que probablemente... Bern, nuestro Vern... llegue eh, a su fin. Va a ser probablemente por culpa nuestra de las decisiones, ¿no? Y los dados. En el caso de Elige tu propia aventura... La aventura terminaba porque sí. Porque en un momento veníamos re bien... De una exploración espacial... Y de repente nuestro leíamos que nuestro personaje... Se entusiasma en un circo... Y se dedica a la vida de circo. Y... Había un montón de cosas por resolver todavía en esa historia Que nunca las pudimos resolver Y nunca se van a poder resolver Bien, acá hay un ejemplo de juego que No lo voy a leer Pero, pero lo recomiendo para leer eh, cuando estén leyendo algún manual Los ejemplos de juego son re importantes Ayudan a entender un montón Yo debería leerlo igual Vamos a leerlo, no me quiero arrepentir de esto Sí, le pegó un regipismo galáctico el otro Lanza el dado y supón que sale el número 4. Tienes dos opciones, volver a tirar el dado teniendo que aceptar ese segundo resultado o quedarte con el 4 que te salió por primera vez. En este caso tendrás 34 puntos de impacto. Eso, eso fue lo que pasó. Ajá, eso ya está. Pasas a residenar la ficha, eso ya está. Aquí está. En algún pasaje del libro se te puede decir que dispones de una jugada de recuperación. En dicha jugada se te obliga a tirar un solo dado y, en, y añadir el número que salga a la puntuación de impacto que tengas en aquel momento. Pero en ningún caso puede ser. ¡Ah! De eso se trata. Bueno, ahora, ahí estaba chicanjeo para leer como sonrisas. Ahora voy a leer la próxima hoja como sonrisas. Ese es un personaje de la aventura que estamos jugando. Eh, entonces, cuando me digan que haga recuperación, voy a tirar un dado. Eh. Y eso me lo voy a curar. Ahí va. Darlo. Recuperación. Bueno tengo cuatro. Cuatro. Recuperación. Con N. Un de seis de vida. Más un deseo de Ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos a seleccionar las reglas. como lo haría sonrisa Para. Antes de ir. Esto, esto es otra vez la explicación esa. Ahora vamos a los puntos de habilidad. Puntos de habilidad. Ya puedes determinar las habilidades de tu personaje. Los puntos de habilidad. Te permiten aumentar. Tu posibilidad de éxito. Las facultades de Bern en este relato son las de Lucha, Observación y Esfuerzo Físico. Tienes un total de 9 puntos de habilidad que puedes repartir como mejor florezca entre las 3 facultades de Bern. La única condición es que le asignes por lo menos un punto a cada una. Ahora rellena los espacios en blanco destinados a las 3 habilidades en la tarjeta de identificación de tu personaje. Recuerda que la distribución de tus puntos de habilidad puede afectar el desenlace de tu aventura. Así que elige con prudencia. A diferencia de los puntos de impacto, los puntos... A diferencia de los puntos que pueden aumentar o disminuir en el caso de la aventura, los puntos de habilidad permanecen constantes durante todo el juego. No obstante, si vives varias veces la aventura, te sugerimos que experimentes con diferentes combinaciones. Bien, entonces acá lo explica. Tenemos 9 puntos a repartir entre lucha, observación y esfuerzo físico. Habría que simplemente repartir los puntos. Vamos, vamos a, a ver si se, se copan tirando una combinación tipo 5, 3, 1, 3, 3, 3, puede ser otra, 4, 2, 3. Lo que, si no me equivoco... No sé por qué el chat está medio tan, tan extraño. ¿Podría como estar mucho más grande? No, no se puede nueve lucha porque tiene que ser por lo menos. Eh, le puedo mandar 7. Esta está la hidratación, ahí voy. Eh, le puedo mandar 7 a la lucha. El tema es que probablemente muramos muy rápido. Igual bueno, no importa. Si no me equivoco, los puntos que tengamos en la, en las stats se suman a las tiradas que hagamos después y tenemos que superar que yo. 10 11 Se puede acomodar un poco de chat. A ver cómo quedó ahí. Uh, quedó re extraño, ¿eh? Bien. ¿Alguna, alguna objeción más? Eh, parece que... Va a ser... 9 <ríe> en lucha. O 7 en lucha y uno para las otras. ¿Alguien quiere aportar algo más? Observación. Suena bien. Me gusta de que el libro te dice, mira, te damos 9 a repartirlos como quieras. Probablemente debe haber alguna combinación buena, ¿no? Siempre están en, en las matemáticas. O sea, ¿cuál es la, la, la, la que más probabilidades te da para, para seguir el juego? Pero te dice, después fíjate, después podés probar, tipo, siete en lucha y 12, una en cada una de las otras. Bueno, parece que... eating lucha es la que, la que estamos eligiendo. Vear... Tiempo a alguien más si quiere... Vamos, vamos a leer las habilidades. <ríe> Me gusta la idea, lo voy a descartar. Lucha. Tu habilidad de en la lucha aumenta tus posibilidades de éxito en el combate. Cuando en el transcurso de este libro luches contra tu enemigo, tira dos dados y añade la suma de ambos a tu puntuación de habilidad de lucha. Si el resultado es igual o superior al número exigido para el impacto de, que se indica en el texto, significa que has vencido. Ejemplo, tira dos dados. y si el total es 11 o más has de pasar al apartado 127. Si es inferior a 11, has de pasar a la 189 y restar 3 a tu total de impacto. ¡Uh! Claro, a eso se refiere con fallar. Ahí va, ahí va. Observación. Esto es exactamente lo mismo, pero cuando haya que detectar algo. Tu habilidad en la observación incrementa tu capacidad para encontrar puertas secretas, evitar que te observen y escabullirte de, de la vigilancia de un enemigo. Para hacer uso de tu habilidad en la observación, tira un dado. ¡Ah! Hay que... que hay que anotar reglas no, vamos a anotar lucha dos de seis más habilidad dos de seis más habilidad seis observación las cosas bien... Libros con regla, es un manual. Observación. Era un dado más observación. Siempre hay que igualar o superar al parecer. Bien. Un de seis más observación. Y vamos con 7 que es esfuerzo físico. A ver qué nos dice. Esfuerzo físico. Tu capacidad de esfuerzo físico aumenta tus pos tu posibilidades de éxito en hazañas que requieran fuerza o rapidez, tales como derribar una puerta o, ir de o huir de un perseguidor. Para eso, haz uso de tu habilidad de esfuerzo físico, tira un dado y suma el resultado a tu puntuación inicial. Si el total es igual o superior, sí, bien, lo mismo. Vamos a anotar la regla de esfuerzo físico. 1 de 6 más esfuerzo fútiles. Oh, y les. esto era 2 de 6 más... Bien. Acá están los puntos de experiencia. A ver qué dice antes de repartir todo. Al igual que en la vida real, la experiencia aumenta tus posibilidades de éxito en una situación determinada, ya que te has tropezado antes con circunstancias similares y comprendes las diversas consecuencias que pueden derivarse de ella. Como Bern Valenshield, emprenderás esta aventura teniendo en tu haber entre 1 y 6 puntos de experiencia, según la suerte que tengas al tirar los dados. Para determinar los puntos de experiencia de Bern, tira un dado y anota el resultado en el espacio en blanco destinado a puntos de experiencia. Si obtienes entre 1 y 4 se te concede una segunda oportunidad, pero tienes que aceptar el resultado de esta última jugada, aunque sea inferior que la primera. Recuerda que puedes emplear tus puntos de experiencia para incrementar tus posibilidades cada vez que tires los dados. A medida que los utilizas, has de ir restando el total de puntos de experiencia hasta agotarlos. En ese momento son irrecuperables. Para usar tus puntos de experiencia, has de decidir cuándo quieras gastar antes de tirar los dados y sumarlos al resultado de tu jugada. Tanto si logras el éxito como si no, los puntos deben restarse del total. Usa con prudencia tus puntos de experiencia reservándolos para circunstancias que te parezcan cruciales. En algunos finales de aventura serás recompensado con puntos extraordinarios. Experiencia, por haber jugado bien Puedes sumar estas bonificaciones a tu total de puntos de experiencia Ok, bueno, vamos, vamos a empezar Por los puntos de experiencia, antes de repartir las habilidades Yo voy a tirar un de 6 2, no me gusta el resultado Así que espero que en la próxima tirada No sea un 1 6 ¡Oh! Bien Ahora sí, vamos a repartir Las habilidades Zuriak, SNK. Uy, no, Tavi no. No, no hay espacio. Está todo ocupado. Pobrecita. Pues después te libero. Sugirió la combinación. Para... Tenemos 9 puntos a repartir de habilidades. La combinación que, que, que sugirió es. 7 puntos en lucha y una en cada una. ¿Alguien está en contra de esto? ¿Alguien quiere otro, ofrecer otra, otra combinación? Es que no se puede cero. Tiene que ser sí o sí una. Un punto en una. <ríe> Por eso, el máximo es siete y los otros tienen que ser uno, sí o sí. Ah, voy a anotar mientras lo que hace la experiencia. Ocho experiencia antes de tirar puedo gastar gastar gastar XP y ganar ese bono a la tirada ¿No? una vez usados toma no se recuperan. Bien, fantástico. Están las reglas. Ahora sí, estas son las reglas del manual. Abajo del todo, vamos a empezar la, la verdad: decisiones. No, no sé si son. Vamos a poner consecuencias. Creo que va a quedar mejor. Entonces, vamos a armar el personaje. Siete de lucha, una de observación y uno de esfuerzo físico. Bien. Tenemos a Bern Valenshield. Un hombre totalmente comprometido con la espada. Con su espada, rayo de fuego. Ahora sí. Vamos a leer el combate. ¿Siguen las reglas de esto? Yo quiero leer el libro. Mira todos los ejemplos que hay. Para El combate es la última. Vamos. Combate. El combate se produce cuando, por decisión propia o forzada por las circunstancias, debes enfrentarte a un enemigo. Un monstruo, una persona, un fantasma. Para iniciar el combate tira dos dados y a su resultado suma la puntuación de habilidad de lucha de Bern. El texto te indicará cuántos puntos necesitas para, para abatir al enemigo. Cuanto más fuerte sea este, más puntos se requerirán. Si el total es suficiente para vencer, sigues leyendo. Recuerda que las secciones, numeradas, las secciones numeradas a las que te enviamos son apartados, no páginas. Esto es importante porque en elige tu propia aventura. Cuando vos tomas una decisión, te dice anda a la página 83. Acá te dice anda al apartado tal, como es un sector de la página, eh, para que como que siga el combate. Es medio, medio extraño esa parte. Pero en realidad te, te mandan a un sector de una página, es así de sencillo. Eh, si fallas, o sea tu puntuación Es inferior a la que te indica el texto El enemigo te devuelve el golpe de forma automática Y tendrás que restar a tus puntos de impacto Un número determinado de puntos En concepto de daños <ríe> Hola, Tavi. Hola, hola Me voy va a bajar, ¿sabes? <ríe> a bueno, si te quedas quita Ahí está ¿Dónde estamos? ¿Se ¿Escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí, creo que se escucha. Eh, si fallas, o sea, si tu puntuación es inferior a la que te indica el texto, el enemigo te vuelve el golpe de forma automática y tendrás que restar a tus puntos de impacto un número determinado de puntos en concepto de daños, tal como también se te señalará en el libro. Todas estas circunstancias están suficientemente aclaradas en los ejemplos anteriores. Sin embargo, si caes derrotado, Puedes tener todavía nuevas oportunidades de, hacer, de acertar a tu enemigo Siempre que no hayas muerto al reducirse a cero tus puntos de impacto Esta secuencia de combate la puedes repetir tantas veces como desees Si permaneces vivo hasta que venzas Claro, La idea es que, bueno, tiro los dados, fallo Bueno, se me reducen los puntos de impacto Lo ataco de nuevo, fallo, se me reducen los puntos de impacto Lo ataco de nuevo, le pego, ahí continúa De eso se trata de poder repetir eh, pues como quedas, quedas estancado ahí hasta que resuelvas el combate eh. No olvides que en cada combate que pierdas se te restarán algunos puntos de impacto Claro, porque cada vez que pierdas vas a recibir uno Siempre tienen la acción preparada de atacar Si vos atacás si y fallaste, ellos te pegan Algunos rivales son más fáciles de batir que otros pero Al mismo tiempo también los hay que causan más daño como ocurre en la vida real. Por ejemplo, una oruga carroñera, con sus múltiples tentáculos, es difícil de abatir, pero no inflige daños importantes en la lucha como otra criatura que, aunque sea más fácil de golpear, agote la vida vital de tu cuerpo cuando te acierran. ¿Chi con algún hechizo así? ¿No? No? Atención. En muchas secciones de combate se te ofrecerán opciones de huida o rendición. Puedes elegir cualquiera de las dos siempre que ven Valenshield esté vivo, o sea le queden puntos de pacto. Por supuesto, no decidirás subir ni rendirte si eres el combate. Si pierdes, puedes considerar la opción de seguir combatiendo o elegir una de estas dos posibilidades. Huir o rendirse. Hola, hola, Nina. Eh, a ver que no veo. Bueno, esto hay que... Re, recuérdenmelo ustedes que podemos escapar del combate. Eso. Ahora sí. Acá están todos los ejemplos. Pum, de creación de personaje. Vamos a leer... Realmente. El familiar olor a leña quemada que percibes al acercarte a solas hace ruido tu estómago vacío. Pura en tu mente imágenes de la especialidad de Otik, el cocinero de la posada de la última muerte. Patatas fritas muy especiadas. Has viajado casi toda la noche por un escarpado camino de montaña y tu pueblo natal se encuentra a solo unos pocos kilómetros de distancia. Aunque estás cansado, haces el paso a subir la espinada senda, ansioso por ver tu hogar. Alcanzas la cima de la montaña con la esperanza de ver las luces de Solas parpadeando entre los árboles. Solas es un pueblo aéreo. Todas las viviendas y comercios del lugar, salvo la herrería de Teros Ironfield, están construidos sobre las ramas de unos robustos árboles de apreciada madera. Los habitantes de Solas se... Eh, Ahí está, Solas, reunieron, recurrieron a los árboles durante el periodo de terror que siguió al gran cataclismo. Se quedaron todos en ellos Las casas de Solas se comunican a través de unas redes de puentes que se extienden entre dosas ramas. Me encantó. Oh. Estoy volviendo de un viaje lejos, amo. Pero cuando llegas a la cresta de la colina, acceso, acceso de horror te corta la respiración. Algo espantoso ocurre en este lugar. El lugar del humo blanco y aromático que suele salir por las chimeneas y elevarse entre las hojas es una densa nube de humo negro y suspendida sobre el Comprendes que en tu ausencia, una gran catástrofe se ha cernido sobre solas. Pasa al 93. ¿Qué hay que encontrar al 93? A ver, ¿te bajaste? Te voy a bajar. Ahí está. Esto es cuando dice pasa al 93, quiere decir al apartado 93. Estoy seguro que es la página. Vamos a ir a buscar a la página. Ah, acá están los apartados. Estos son de acá: 88. Estos también bien al, atrás del libro. 93. ¿Estamos seguros que es eso? El fuego casi te asfixia cuando trepas al farallón del vigía y contemplas a tus pies el valle ennegrecido, desolado. Te preguntas qué terrible catástrofe ha podido arrozarlo. En tus dos días de ausencia, claro, me fui el fin de semana, en tus dos días de ausencia, ninguna tormenta, por muy devastadora que fuera, ha logrado nunca causar mayor daño que agitar las ramas de los grandes árboles del valle. Incluso el cataclismo, cuando los dioses dejaron caer una tremenda montaña sobre el mundo de Krim, produjo como único efecto en los nativos de Solas trasladar que trasladaron sus hogares a los árboles. Uh, esto es lo que veo. Me encantan estos dibujos viejos así. Me encantan. Tienen algo que, que, que, me, que me llena. Sin embargo, ahora, donde quiera que mires, no es sino árboles convertidos en esqueletos sumiantes. Aquí y allí distingues los restos de las antiguas casas que un día dieron cobijo a las habitaciones de solas. ¡Bern! ¡Bern, Balinshield! Un grito ronco te sobresalta en tu confusión. Te colocas en posición guerrera y aprietas la sólida empuñadura de Rayo de Fuego. La legendaria espada de acero que perteneció a su padre. ¡Sal del camino, Bern! ¡O te descubrirán! ¡Ven a ocultarte en el bosque! Si crees que la voz podría ser una trampa, pasa al 58. Si piensas que la advertencia del extraño merece ser escuchada, pasa a las 130. Y acá es donde empezamos a jugar. Entonces, tenemos la primera decisión. ¿Qué onda? ¿Qué dicen que hay que hacer? ¿Es una trampa? No, no lo es. La sigo, la voz, el consejo este en el aire. Mientras... Voy a Anotar acá. Frecuencias. Estado eh. 28. A... ¿Ah? Parece que nos quieren ayudar. Eso es verdad. Parece que nos quieren ayudar. Bien. ¿Alguien está en contra de que nos quieren ayudar? ¿Alguien considera que nos quieren? Que ¿Nos conocen? Si no, vamos a directamente al 58. Quieren ayudar. Nos ayudan. Bien. Vamos al 58. Hasta 88 77 70 Uh, mira todo lo que hay que Trabajar hasta llegar a los 50 ¿Eh? 58 Examinas rápidamente la senda Parece que nada se mueve, lo único que has oído Es ese áspero grito de advertencia Te apresuras a bajar hasta solas Ignorando la voz oculta ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero era que me iban a ayudar o soy yo? Le re, <risa> le re seguro. Eh... ¿Dónde está el 98? Uy, se me confundieron los números. Ay, porque estoy leyendo más... Es el 88 el que estaba buscando yo. Claro. 3 a 58. Ahí está. Uf. Bien. Dice, ahora sí. Habíamos dicho que nos quieren ayudar vamos al 130, sorry, nos quieren ayudar, eh, 130, ahora sí, 130, este es el número acá, y acá que importa, de los apartados, 123, 127, 129, 130. Con los dedos pritos sobre la empuñadura de tu espada, dejas el camino y avanzas por una zanja. Te sobresaltas al descubrir a una anciana que te espía con cautela. Tiene el rostro desfigurado por el sudor y la ceniza. Pero reconoces los rasgos marchitos y arrugados de Cleva, una prima lejana parienta de tu difunta madre. ¿Qué pasa, Cleva? ¡Dime! ¡Qué terrible desgracia se ha cernido sobre nuestro pueblo! Así habla La anciana abandona... Se abandona sobre tu hombro, llorando desconsoladamente. Transcurren varios minutos antes de que pueda controlar las convulsiones de su cuerpo y hacerte y hacerte hablar en un entrecortado susurro. Vinieron desde el cielo. unas enormes bestias rojas con alas grandes como casas. Por donde quiera que pasaban, se sumía todo en penumbra, y nos arrojaba un fuego. ¡Pera, Cleva! exclamas. Así, así de bruto. Lo que dices no tiene sentido. Quizá alguien. Quizás ha sido solo una pesa. Una pesadilla. Sí, ya lo creo. Ha sido una pesadilla. Pero convertido en realidad. Tan auténtica como la sangre que nos une. Vean en Me despertaron los gritos de los niños que se precipitaban hacia la muerte al saltar de las ramas incendiadas de sus hogares. ¡Uhú! -huh. Se puso oscura. Yo estaba en el suelo y vi como los monstruos se parcían fuego. Y la muerte sobre el pueblo. Te aseguro que eran dragones. Los dragones de nuestras más oscuras leyendas han vuelto a Crin. Pasa el 200. Boom, vamos al 200. Ah, vamos a pelear contra dragones. Así que tal vez no era mala idea tener un montón de pelea. eh. 200. Comprendes por la expresión de su rostro que la escena no es obra de la imaginación de Cleva. Una fuerza terrible descendió sobre Solas, lo bastante poderosa como para transformar el fértil valle donde erguían sus siluetas los gigantescos árboles madereros de un valle de Valle en un desierto humiente. Pero te a creer que los artífices de tal destrucción fueron criaturas salidas de tus pesadillas infantiles. ¿Dónde está mi hermano, Cleva? preguntas, tratando de disuadirla de la dantesca visión que invade tu mente. Un fulgor de luz ilumina sus empeñados ojos. ¿Dónde está Kigan? repites. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Hicieron algo los dragones que viste? Está la palabra queda atravesada en tu garganta. La prima de tu madre te toca el hombro con la mano. El maestro todo ordenó que los hombres, las mujeres y los niños supervivientes Fueran llevados a la herrería. Desde allí los envían en carromatos de esclavos a un lugar llamado Pax Tarcas. Si tu hermano vive, puede que aún esté en la fragua. ¿Tú ede, de...? El labio en una mueca de indignación. ¿Quién puso el mando ese saco de grasa? ¿Dónde está Hedrick, el gran teócrata? Se ¿Te lo llevaron preso, Bernd. Dice Cleva en voz baja. ¿Arrestado? Repite abierto. Pero si formaba parte del consejo de los altos dignatarios, ¿quién lo ha sustituido? El maestro Tede, Tede y sus guardias Hoggoblins, Y esas extrañas y horribles criaturas que se hacen llamar draconianos. Y que son un espantoso cruce de un hombre y un dragón. Nuevo dragones. Cleva, tengo que encontrar a mi hermano. He de ir a solas. No, exclama Cleva agarrándote por el brazo. No puedes hacer nada, vean, te capturarán a ti también. Estoy segura de que a Kegan no le ha pasado nada. Escapa ahora antes de que sea demasiado tarde. A ver, una segunda decisión importante. Si decides que no puedes hacer nada para ayudar a Kegan, pues no pues, no puedes, pero pues no puedes enfrentar solo a todo un ejército. Suena bien. Anda la 144. Pero si resuelves ir en busca de tu hermano por encima de todo, pasa a la 173 Son dos buenas opciones Alguien astuto tal vez iría a la 144 Alguien tan un poco más atrevido Con, con fuego en su corazón De guerrero, iría a la 173 y haría a Bernd <risa> ¿Qué dicen ustedes? <risa> Solo tenemos 7 en lucha. <ríe> eh, Sospecho que nuestro amigo se, se inclinaría a ir. A ir derecho. Sí, creo que la 173 es la mejor. Así que voy a anotarlo. Esto pasamos de 200, 200 a 173. A pelear. Vamos a pelear. Ahora sí. Bien. 173. Es un hombre valiente nuestro van. Vamos a ver cuánto le dura la valentía. <ríe> 173. Con la sangre helada en tus venas te alejas de la suplicante Cleva. Y, sin abandonar el bosque, te encaminas hacia el extremo oeste del pueblo donde se haya situada la única herrería de solas. Estás aún a varios centenares de metros cuando oyes voces lastimeras. Los llantos de las mujeres y los niños se confunden con los tonos ásperos de unos seres que hablan la lengua común con un extraño acento. Ocultándote entre los tocones socorrados, de los que alguna vez fueron poderosos árboles, despides con cautela la herrería de Teros Ironfield. Lo que ves... Sobrecoge. Pasa al 69. ¿Qué observamos? Pensé que me iba a hacer tirar la observación. Estamos a un trecho largo. hacia acá. Unas criaturas de aspecto extraño. Ahí está. Unas criaturas de aspecto extraño que nunca habías visto en Cream. Trabajan codo con codo junto a los sentinelas Hoggoblins arrastrando a mujeres y niños al exterior de, una herrería, de la herrería y manteniendo a los hombres bajo estrecha vigilancia. Los que llevan... Los llevan arracimados hasta unos enormes carromatos, que parecen calabozos con ruedas. Las extrañas criaturas tienen el rostro y el cuerpo, reptil, y el cuerpo reptiliano, pero caminan en dos patas y exhiben armas como los hombres. Por las dudas, convengamos que este libro se escribió hace, no sé... Eh, del 70-80, es bastante viejo En cuanto a eh, Género, etcétera eh, Estamos Amor, aquí sin batería yo, por las dudas Sigamos También observas las Correosas alas que se extienden sobre su espalda. ¡Oh, tienen alas! Y decides que deben tratarse de los draconianos que mencionó Cleva. Después de todo, empiezas a creer en una historia, en su historia de dragones. En este momento, Teros, el gigantesco herrero, sale de la tienda flanqueado por dos draconianos. Ves reflejada en su rostro curtido una expresión de odio y aprieta los puños de impotencia al observar cómo los draconianos tratan a las mujeres de su pueblo. Pero no puedo hacer nada. Ante tus ojos, los hombres dragón obligan al herrero a volver a su trabajo, exigiéndole que repare sus espadones y armaduras. De pronto, una voz aguda y familiar resuena como una cuchillada en tu mente, y ves a Keegan forcejeando para desprenderse de las garras de una gran criatura ataviada con armadura de acero. Uh. Debajo del cornudo yelmo reconoces el rostro plano y cruel de un oficial Hobgoblin. El fornido monstruo lleva a tu hermano hacia el camino para dejarlo junto a los otros cautivos. Para ello, deberá pasar unos pocos metros de tu escondrijo. Bien. <risa> Acá empezamos. Si decides atacar a Hogolena... <risa> pasa al 79. Si prefieres mantenerte oculto hasta tener una oportunidad de rescatar a tu hermano y los otros rehenes... pasa al 14. <risa> ¿Cuál les parece mejor idea para nuestro Burn Vanishing? <risa> uh, ¿Vamos a atacar a nuestro enemigo o a escondernos y leer un poco mejor el terreno, ver a quién podemos hacer después? Recordemos que tenemos 7 en lucha. Yo creo que estamos más que listos para pelear contra, contra este Hulk Orient. ¿Alguien está interesado en pelear o no? Bueno, vamos a pelear. yo quería pelear. 79. Pará, pará. De hacer nada, vamos a anotar. Estamos en el 69. 69 a 73. Ahora sí, a pelear. Apartado 73. Para, estamos seguros, ¿no? No quiero equivocarme una vez más. 79, ahí está, 79. Vamos a estar bien. 79. Ahora sí. Ya, ah, de hecho el libro está mucho más interesante que el de Elige tu propia aventura de la otra vez. Ahora estamos acá peleando. Bien, 79. Saltas detrás de los árboles y te abalanzas sobre el Hop que lleva el cuerpo forcejeante de Keegan debajo del brazo. El monstruo retuerce los labios en una mueca de sorpresa y se apresura a dar una orden en lengua goblin. Uh. Una patrulla de cuatro goblins acude presta en ayuda de su capitán, al tiempo que el último alza a Kigan delante de su blindado cuerpo como un escudo viviente. Wow. Los goblins van armados con espadines de acero y lanzas con punta forjada en el del mismo metal forman un encrespado círculo a tu alrededor, ahí el aire, el aire con sus lanzas para apartarte de su jefe. Cierras la mano en torno a la empuñadura de rayo de fuego y con un rápido gesto arremetes contra el monstruo más próximo. Ahora sí, <risa> vamos a ver qué pasa. <risa> Iba a pelear contra un solo tipo, son cinco. <risa> Tiras dos dados. Y suma el resultado de tu puntuación de habilidad de lucha. Si el total es 10 o más, pasa al ciento, 188. Si es inferior a 10, restate 2 puntos de impacto y pasa al 91. Recuerda que puedes tratar de aceptar el goblin más de una vez, siempre que te restes 2 puntos de impacto cada vez que falles. Para que también puedes gastar algunos puntos de experiencia para aumentar tus posibilidades al momento que decidas actuar. Yo creo que estamos bien. Vamos, vamos, tenemos que superar 10. Es Igualar o superar 10. Con 2 de 6 más 7. aparate, no, para te voy a tirar 2. Bien. Yeah. Menos mal que tenemos más 7. Sacamos un 6 más 7. Eh, 13. Vamos al 188. Y obviamente, vamos a anotar. Estamos en el 79. ¿Qué estoy haciendo? Le voy a Pero, León. 79. Ah. Es re importante notar, aunque no parezca. Aunque no parezca es re útil. Porque después podemos volver para atrás. Eh, a 188. Impactamos. Ahora sí. Bien. Tira los dados y suma resultado en tu puntuación de habilidad de lucha. Si el total es 10 o más, pasa al 188. ¡Bum! Vamos derecho al 188. 183, 188. Tu acerada hoja abre una profunda herida en el hombro del primer atacante. Pero otros 3 goblins corren en su ayuda. Te tienen rodeado, acorralado contra el ennegrecido tocón con el fulgor de sus armas. Reflejado en tu rostro. ¡Wow! Voy a sacar muchas cosas para dirigir acá. ¿Sabes que los, goblin, los goblins son guerreros poco adiestrados y sin la menor habilidad? Rayo de fuego refulge al sol cuando tu primer impacto atraviesa la muñeca del más próximo, separándola del brazo y. Es, separando el brazo. Uy, perdón. Separando del brazo, mano y espada. No sé qué pasó ahí. Le corté el brazo, le corte la espada al ah, corte. El filo de rayo de fuego es tan preciso que la mano cae al suelo, aún así da la empuñadura Ah, le corté la mano y cayó la espada El goblin emite un alarido agónico mientras sus compañeros lo arrojan a un lado Arrodillándote, coges un puñado de polvo y lo lanzas contra su cara, sí señor Este ver, es con toda Gritan salvajemente y se frotan los ojos, van, van boleándose Das un salto adelante, vociferando de rabia tu acero brilla al sol matutino como una mortífera antorcha metálica. Los confundidos goblins huyen por el camino pidiendo ayuda. Desapareces cobijándote entre los arbustos. Pasa al 89. ¡Oh! Me encantó esa secuencia. Me encantó esa secuencia de pelea. Quiero decir que esto es una gran práctica para mí. leer en voz alta en público es difícil. 89. 89 dijimos, ¿no? Quiero equivocarme de nuevo. Sí, una vez más. Sí, 89. ¡Pum! ¿Estamos? 89. Vosotros dos, grita el capitán Goy. No, el tipo. Vosotros dos grita capitán Hoggolin, llamando a los draconianos que vigilan el herrero. ¡Correcto, ser! El guerrero es asunto tuyo, no nuestro, replica fríamente uno de los hombres dragón. Tenemos órdenes de guardar al herrero. Mientras discuten, ves que Teros hace un gesto rápido con la cabeza. Parece que intenta darte una señal. ¡Oh! Se pone Teros. Decides entrar a hurtadillas en el patio para averiguar qué es lo que intenta decirte. Lo Juega eh. para ver si tienes éxito Tira un dado y suma el resultado A tus puntos de observación Si el resultado es 6 o más, pasa al 81 Si es inferior a 6, has fracasado Pues te golpean en la cabeza y te capturan Te das un dado de daño De impacto y vas a la 114 Ok, vamos ahí Esto es un dado Y tenemos que superar 6 Tenemos más 1 <risa> eh, si no me equivoco Estaba la regla de volver a tirar Y quedarte con el segundo resultado Pero tal vez me estoy equivocando Como no sé si estoy equivocando en esto o no Vamos a hacer que fallamos eh, Entonces vamos del 89 A 114 vayamos observación. Che, está buenísimo. Esto es mucho, muy divertido. Ahora sí, otra cosa que pasó. Eh, sí, no esperaba para nada que esté tan interesante la historia. Otra cosa que pasó es que eh, me hicieron daño porque me capturaron, ¿no? Fue algo así. Si el resultado es inferior a 6, has fracasado. Pues te golpean en la cabeza y te capturan el que hay preso. Tira un dado por daños. Resta el resultado de tus puntos de impacto y pasa a 114. Ok, vamos a... Eh, hicieron Uno de daño eh, eh, eh. Está todo bien, está todo bien 23 Puedo vivir con uno de daño Ahora sí 114 todo que llegamos La siguiente sensación que experimentas Es de suavidad, de calor De que algo se mueve bajo tu cuerpo Abre los ojos y ves una oscura cabeza con una larga melena argentea siluet siluetada contra el cielo estrellado a través de los barrotes de un carromato. Estás tumbado a boca arriba, con la cabeza apoyada en algo blando. Tardas unos minutos en comprender que estás des descansando en el regazo de una mujer. Silencio, no, te sientes, no intentes hablar con un acento que resulta conocido. De una... Profunda herida en la cabeza Necesit Tienes una profunda herida en la cabeza Necesitas resposar un poco antes de ir A Paxstar. De pronto reconoces el acento Eres una kender Balbuceas Así, así habla ver es Aunque balbucees, así habla ver. <risa> Esto me ayuda a practicar voz también Te incorporas rápidamente buscando tu bolsa de dinero En tu túnica Muy bien, ¿dónde está? Pregunta Siracundo ¿Sabes de qué me hablas? responde la Kender, mirándote con sorpresa. Debe haberse te formado un cuágulo en la cabeza. ¡Mi dinero! Gritas enfurecido, pero a causa del dolor, te mareas y te ves obligado a estirarte de nuevo. Aunque esta vez apoyas la cabeza en el banco de madera. Ah, ya entiendo. Exclama la muchacha. Haberlo dicho antes. Lo he cogido yo, por supuesto. Por supuesto. Cruñes, pero solo para evitar que lo encontrasen los goblins al registrarte, añade la kender con expresión ofendida. Oh, hay como tensión acá, dramática. Claro, pienso. Todo el mundo en Crin conoce el talento de los kender para adquirir cosas que nunca tienen la intención de robarlas. Ah, mira, hay lore de los kender, no, tremendo libro. ¿Dónde estoy? Pregunta, débilmente. Encarcelado en un carromato, camino a Pax Targas, Tarcas, Vern, responde la muchacha devolviéndote tu bolsa. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntas suspicaz. Y de todas formas, ¿quién eres tú? Pasa al 63. Ahí esta escena estuvo, estuvo interesante. Ah, ¿eh? que hay cosas. 63. Me llamo Willow. Willow Lighthand. Tú eres Vern Valenshield, el famoso guerrero del valle de Crystalmere un Kegan, está durmiendo allí, en el rincón. No lo despiertes. Lo ha contado todo sobre ti, dices en Me lo imagino, contestas enojado. Cierra los ojos y esperas que la Kender capte tu insinuación. Y guarda silencio, aunque por otra parte sabes que es inútil. Los Kender tienen una curiosidad insaciable y hablan por los codos. La mayoría de la gente trata de usar la intimidación para protegerse de la curiosidad de los demás. Pero los kenders son totalmente inmunes a la sensación de miedo. Así que ante las amenazas resultan... Así que las amenazas resultan infructuosas. Recuerdas que la mejor manera de silenciarlos consiste en mostrarse tan entrometidos como ellos. <risa> Qué insoportable esta gente. Si hemos de hablar, dices con un suspiro. Cuéntamelo todo sobre ti. ¿De dónde eres? No eres de solas. El único Kendall que conozco en mi pueblo se llama Burfoot. Tasselhoff, Burfoot. Así es. Así que conoces al tío Taz, exclama Willow, entusiasmada. Entonces quizás sepas dónde ha ido. He venido aquí en su busca. Pensaba que si alguien sabe dónde está, es ese tío Taz. En eso tienes razón, respondes. No hacía ni media hora que él y sus extraños amigos estaban en el pueblo y ya se habían aliado con una mujer bárbara que iba armada con una vara de cristal azul, arrojaron a Hedrick, el gran teócrata, de cabeza al fuego en la posada del último hogar, mataron a algunos de los guardianes del maestre y huyeron en una barca robada. Al menos eso es lo que me han contado. ¡Wow! El tío Taz viene repicante. ¡Caramba! exclama Willow entusiasta. De pronto se entristece y añade. Y yo me lo perdí. Pero no dura mucho su pena Se anima de nuevo y declara No importa, al parecer Ya he emprendido mi propia aventura mm. Cambias de postura tratando de encontrar La más cómoda Observas con una cierta envidia Que tu hermano sigue durmiendo Apaciblemente Y desearías que la kender te dejas tranquilo Los kender tienen La desagradable costumbre de meterse en líos Y tú ya, pre ya, ya prevés Bastantes complicaciones pero por otra, pa por otra parte, necesitas información, aunque no sabes muy bien dónde te conducirá. Incluso así, y es, es posible que no aciertes. Que no aciertes a creerte lo que descubrirás. Si, dices, si decides interrumpir la conversación con las Kender, pasa a la 26. Pero si prefieres seguir hablando, aunque piensas que quizás lamentes haber entablado amistad con ella, pasa a la 137. ¿Qué haría nuestro Bern en esta situación? ¿La ignoraría? Estaría callado pediría cosas diría que Sí, contame todo lo que tenés para decir ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que Nuestro amigo Nuestro amigo Ver No está muy Alineado con el, Con las conversaciones Pero <risa> Eso es verdad Estamos encerrados Así que por lo menos Conseguir información suena bien y vamos a anotarlo. De la 63 63A 137 conseguir info. ya que estamos acá, por lo menos 137. Vamos a ver qué nos dice. Hablar de cualquier cosa me parece a mí ¿eh? de cualquier... y, y se va a sumar a la party para mí va a ser tipo la ladrona del equipo <risa> Espero que sea así Hola, oh bardo Aunque ah, okay. en esta época no existían los bardos Por las dudas, por si a alguien le interesa Originalmente la clase de bardo era una extensión Entre comillas, no me acuerdo el nombre de la, la palabra Una extensión de la, de la clase de ladrón Primero tenía que ser ladrón y después tenía que ser cosa Y era ladrón, no era pícaro 37 Acá Dime qué es ese lugar llamado Pax Tarkas? ¿Y por qué nos llevan allí? Ordenas Lo único que sé acerca de Pax Tarkas Es lo que cuentan las leyendas Y los antiguos relatos Responde Will Vieja fortaleza erguida en las montañas del sur Fue construida por los elfos de Kit Que viven en Kualineste Y los enanos de Tobardín un monumento a una tregua que firmaron ambos pueblos. ¿Ya o sea, los dragones venían de Cualineste? Nunca me he fiado de los elfos. Estaba la, la, el clásico racismo original de Day de, de, de, de, bueno, de, de... aquel momento. <risa> no seas necio, guerrero, te reprende Willow. Ese golpe en la cabeza debe de haberte ablandado el cerebro. <risa> Ay, en esa... Hay en esa invasión más perversidad que la que encontrarías nunca en todo el bosque de Qualinesti. incapaz de imaginar. Él fue aliado con Hoggoblins goblins y dragones. Y si piensas un poco más, le darás la razón. Bram. vale, shit. Quizá develemos algunos de esos misterios cuando lleguemos a Pax Tarkas. Habías olvidado la especial habilidad que tienen los Kender para el insulto y la burla. <risa> Te dijo que es un hit <risa> Berman le dijo La, la, la muchacha de le dijo que era un hit Pues no tardarás mucho en obtener no, Pues no tardarás mucho en obtener respuestas Pues o sí, sea, Willow ya se, divide, ya se divisan las torres De Pax Tarkas. vamos a 124 Boom. El libro se llama Pax Arcas eh, Los prisioneros de Pax estilo, Así que íbamos a ir ahí Uy, uh, hay una espada que estaba atravesando a alguien Levantas la cabeza para ver las torres, pero el dolor se le hace insoportable. Willow comprende que estás a punto de desmoronarte y te sujeta la cabeza con las manos. El medallón de oro de la Kender rozando tu piel te produce una sensación de frío. Cansa, ver y no te muevas Tu herida tiene un aspecto eterno. De, de pronto adviertes que el medallón palpita. Una extraña y tibia sensación fluye por tu frente. Y tu cabeza frente tu cabeza. Tienes la impresión de que todas tus células nerviosas se ponen incandescentes Y ves que en un suave destello ha empezado a latir el medallón. El dolor de tu cabeza disminuye a medida que aumenta el calor. Pronto el fulgor es suficientemente intenso para reflejar la expresión de asombro que se dibuja en el rostro pecoso de la Kender bajo su cabello cobrizo. Tira un dado para curarte y suma el resultado de tus puntos impacto. Me encantó esa descripción de curación. Estuvo buenísima. Muy, muy buena. No da para hacerla cada vez que alguien se cure, pero lo haces tipo la primera vez y después como que recordás un poquito. Así que vamos a aprovechar nos vamos a curar. 4. Igual nuestro máximo era 34, así que nos curamos full. Estoy aprendiendo muchísimo de este libro, no lo puedo creer. <risa> no lo puedo creer, está buenísimo. Eh, pasa a las 71. 71. ¡Oh, me ese muchacho! El medallón empieza a apagarse, emite un último destello de luz y poco a poco, tan solo sientes el frío tacto del metal sobre tu piel. Observas con sobre el resaltado, con sobresalto que el dolor de cabeza ha desaparecido y la herida se ha cerrado. ¿Caso eres una eres una bruja o un miembro del clero? Preguntas en susurras en susurra gritando. <risa> Por supuesto que no, responde Will. El pueblo Kender no estudia magia. Taz, es la única persona que he conocido en mi vida que hablaba de clérigos. Hasta ahora siempre había creído que este medallón no era más que una joya bonita. Estoy tan sorprendida como tú. Debe ser de una especie de talismán curativo. Será mejor que lo tengamos siempre a mano. Pues. Temo que es precisamente el tipo de objeto que vamos a necesitar en Pax Tarkas. Este tiene un de Descubrió un objeto mágico y dijo te vamos a tenerlo cerca porque quiero curarme todo el día. Ah, bien. Bien, me gusta esa actitud de jugadores que también tiene el libro. <risa> Siento que es algo que dirían los jugadores. <risa> 133. Y tomamos tomar. <risa> La antigua fortaleza de Pax Tarkas es una maciza estructura de piedra con dos torres gemelas que se elevan a ambos extremos de un enorme muro y una escalera en el centro que conduce la forma superior. La ciudadela atraviesa un paso de montaña de tal modo que la única forma de llegar al valle posterior es franqueando el muro o trepando por las escarpadas laderas que la rodean. No ves más entrada que un robusto portalón de madera que se yergue en mitad de la fachada, e equidistante a las dos torres. Texto viejo. <risa> la caravana de esclavos se desvía al llegar a la ciudadela, cruzando la torre de la derecha e internándose en las montañas. Hay goblins armados por doquier, y ves a los fornidos draconianos estremezclados en, eh, con ellos. También divisas algunas figuras más pequeñas, que parecen trabajar como siervos de los goblins y los draconianos. Cuando se acerca el carromato compruebas de que se trata de unos extraños enanos vestidos con sucios y harapos y cubiertos de polvo y grasa. Tienen la piel desfigurada por innumerables cicatrices provocadas por la viruela y otras enfermedades. ¡Oh! ¿Qué enanos son estos, Bear? La el único dato que tengo de Keegan es que habla agudo. Keegan se ha unido a Willow y a ti junto a los barrotes para dar una primera ojeada a Pax Tarkas. Los ágar, conocidos también como enanos del apismo. Que de Kawhi lo vemos. También como parásitos en lugares de Kirin. Sí. No es la primera vez que los veo. Son criaturas repugnantes, duras de mojo. Pero según he oído, siempre recuerdan todo cuanto ven y venden información por unas pocas monedas. ¡Uh, me encantó eso! Eh, creo que, que son tipo, tal vez, eh, el origen de lo, lo que son ahora los aesir. Creo que son los a decir, si no me equivoco, unos enano medio de juego. Pero me gustó eso de que recuerdan todo y venden información. Tipo, estaba. me imagino un, un villano decirle, che, ¿dónde estabas? O, o decir, ¿estabas en la plaza ayer? Sí, estuve ayer todo el día en la plaza. ¿Viste a un tipo así? Sí. Hizo esto, 25 monedas. Acá está. Como si sí, hizo todo esto. Y le decís, eh, buena idea. La caravana sigue su sinuosa marcha por las empinadas laderas a través de un angosto sendero que se abre a un ancho prado montañoso detrás de la fortaleza. Al llegar a ese punto, los carromatos se detienen en la parte trasera de una torre. Al instante, ves avanzar a un pelotón de hobgoblins en dirección a la caravana. Pasa a la 157. estoy queriendo pelear con alguien acá, tengo mis 7 de lucha. Pero claro, ahora como caímos presos... ¡Tú, uh, el grandote pendenciero! ¡Fuera! El Capitán Home Goblin espera que bajes del carromato y seguidamente te empuja hacia la prisión ambulante junto con los otros hombres de solas. Cuando subes al carromato prisión, ves que los goblins conducen a Willow y a Keegan a la ciudadela con las otras mujeres y niños. ¿A Keegan era, una, era el hermano o la hermana? Bueno. Una vez que en el carromato los hombres de tu pueblo te saludan cálidamente, agradeciéndote que hayas intentado ayudarles. Ya encontraremos el modo de escapar de este lugar y el extraño ser que lo gobierna. Prometes en susurrar en susurra los gritos. No hemos podido salvar a solas, pero alguien pagará cara a su destrucción. Recordemos que todos los árboles de los vall de Vallen arrasados y los llantos de nuestros niños y juremos venganza contra las fuerzas malignas que se ocultan en esta, tras esta traición. Me encantan estas palabras antiguas que... que que jamás las dije en voz alta. <ríe> no podemos luchar contra los monstruos hasta que nuestras mujeres e hijos estén a salvo, dice uno de los hombres, que suena bastante inte in inteligente, voy a decir, admitir. Estas criaturas no son humanas. Si intentásemos algo, matarían a nuestras familias sin pensarlo dos veces. El carromato pasa junto a una oscura caverna que se abre en la ladera de la montaña a un lado del llano que jalona la parte posterior de la fortaleza. Flota sobre el valle un fuerte olor a azufre que parece venir de la enorme abertura. La boca de la caverna es un hervidero de actividad. Parece que los enanos del abismo bajan grandes cúmulos rocosos desde un saliente elevado hasta la entrada de la cueva. En el saliente rocoso ves a un grupo de humanos que desnudos hasta la cintura acarrean carretadas de piedra hasta una plataforma. Acto seguido, los enanos del abismo las bajan para que las recojan sus compañeros. Uh, este es uno de esos momentos en el que los jugadores se enojan. Y van tipo, van, prometen matar a todos los malos y liberar a todos los, los inocentes. O no. <ríe> o peor. El carromato prosigue su marcha junto a los trabajadores. Y se detiene ante una segunda caverna aún mayor. Escoltado por dos sus enanos del abismo, un corpulento hobgoblin pasa a saludar al, car al carretero. Veo que me traes más. Extraeremos el mineral aunque sea a costa el sudor de todos los humanos vivos en Ansalon. Los que forman el pelotón de Hopgoblin se ríen y se acercan a la puerta de barrotes para dejarlo salir. El fornido Hobgoblin observa cómo los dos servidores Agar os registran de arriba a abajo, quitando vos anillos, brazaletes, armaduras, cuchillos e incluso... Un hacha que uno de los guerreros había logrado ocultar debajo de su brazo. <risa> Qué astuto, eh. Tipo, la, la guardó como si fuera un diario y iba, eh. No tengo nada, yo no tengo nada adentro de un calabozo. Cuando arrojan los bienes confiscados a los pies de su amo, este último os amenaza con Estáis aquí con un solo objetivo. Servir a Verminar, el señor de los dragones de Ansalon. Ante vosotros se abren las legendarias minas de hierro de Pax Tarkas. Con el acero. Que se obtiene de esta cantera se templan las armas que han de ser utilizadas por los seguidores de nuestro armo. Serviréis al señor de los dragones trayendo el mitrenal que después será fundido por los enanos del abismo en los hornos que tenéis detrás. Y si alguien se opone a tal noble empeño, su familia será tratada con cuidados especiales. Oh, bueno, los van a limpiar. ¿no? La sonrisa maliciosa de el te eriza la piel y aprieta los dientes para sofocar tu rabia. Debes averiguar algo más acerca del misterioso Verminar, pues su título de Señor de los Dragones parece irradiar que está involucrado en la destrucción de solas. Cuando el carretero Goblins se aleja con su vehículo, estudias a tus nuevos heladores y piensas en la fuga. Los dos enanos del abismo están desarmados, y sabes que podrías abatirlos con poco más que un grito de guerra. Pero, a pesar de su edad, el fornido Hobgoblin parece ser un guerrero avanzado. Su velluda piel es más gris que negra. Sus ojos apagados se han ido cerrando con el paso de los años. No obstante, aunque su escamosa armadura esté opaca y oxidada, el espadón que cuelga de su cinto tiene trazas de haber sido bruñido y untado recientemente. Sabes que no puedes enfrentarte a él sin un arma. Más, no te cabe la menor duda de que le ganarías a la carrera. Si tienes 29 o más puntos de impacto, puedes tratar de huir por el angosto terreno que se extiende detrás de las minas. Esto estuvo, esto está re bueno. No esperaba que usen los puntos de impacto como, como mecánica. Eh, Pasa la 34. Pero si tienes menos de 29, puedes quedarte y recobrar las fuerzas al tiempo que produce, procuras indagar algo más acerca de Pax Tarkas. En este caso tenemos 34, así que tenemos las dos opciones. Podemos quedarnos o irnos. Sospecho que... Al usar puntos de impacto como mecánica, tal vez nos cuesta un poquito de vida escapar, si esa es la opción que vamos a tomar. De todas maneras, estamos siendo prisioneros, así que probablemente nos peguen de todas maneras. Así que, ¿qué dicen? Escapamos, no lo hacemos, recordemos que estamos enojados por la destrucción de nuestro pueblo y eh, además secuestraron a todos nuestros amigos y familias. Tanta nada que poner musiquita bajita, eso puedo hacer. Entonces. Me ayudan a elegir. Que no sé qué música. No voy a agregar nada por la. Yo no decido en esto. Ah, el poder. El poder de una decisión. Eh, la verdad que me está sorprendiendo el libro a mí también. Viene más interesante de lo que esperaba. ¡Huir! Bien, listo. Vamos a anotar la decisión. Eh, estamos en el 157 y vamos a el 34. 157 a 34. Uy, uh, yo quería que alguien diga <ríe> Yo quería que alguien diga Uy. Uy. Bien Un um, 34 4 es super al principio 34 oh, mirá. Estos, estos eran los draconianos Originales Que sospecho que son los que se volvieron eh, Los draconios Porque también estaban los Los lizardfolk eh, eran también muy similares a este dibujo Ahora Justo cuando el Hobgoblin y sus dos servidores Los enanos del abismo empiezan a fustigaros a ti y al resto del grupo Para que marchéis hacia los fosos de esclavos empujas a uno de los enanos y lo interpones en el camino de su amo La desdichada criatura cae bajo las botas del Hobgoblin Obligando a dar un traspié al estúpido monstruo Tipo, lo empujaste antes de que se recobre su sorpresa puedes y pueda recomponerse, abandona la fila y huyes a toda prisa hacia el escarpado risco que jalona la fundición. Tira un dado para ver si tienes éxito en la fuga. Suma el resultado de la jugada a tus puntos de esfuerzo físico. Si total es de 6 o más, 72. Si es inferior a 6, pasa a la 170. Hay 100 páginas de diferencia entre las dos opciones. Eh, hay que, todo un libro entero. siento que va a haber muchos cambios. Ahora. Podemos usar puntos de experiencia para sumarnos, eh, sumarlos a la tirada. Yo creo que todavía tenemos tiempo. Así que voy a tomar la decisión ejecutiva de tirar un solo dado y ver qué pasa. Tenemos que sacar 6 o más, tenemos un más 1. 4. Hemos fallado de fuerza <risa> física. Eh, así que vamos a la 170. 34 a 170. Fallo. Bueno, parece que lo intentamos, pero estoy seguro que nos van a tirar por algún lado o nos van a golpear. Vamos a la 170 a ver qué nos dice. 170. Alto esclavo. Oyes desde atrás de ti los gritos de alarmas de Cetinera, Jorko. Aceleras el paso. Cuando ya casi estás. En la escarpada ladera, una docena de goblins armados aparecen por la boca de la cueva de la fundición. Detienes tu carrera y miras hacia atrás. El viejo goblin casi te ha alcanzado, ya que es mucho más veloz de lo que acabas de lo que cabía imaginar. No tienes más remedio que rendirte a los monstruos y afrontar el castigo que te impongan por tratarte. Los goblins se apelotonan en torno a ti, empuñando sus lanzas y espadas. El superior hobgoblin se abre paso entre sus filas, coge la lanza de uno de sus subordinados y la eleva por encima de su cabeza. Te encoges de forma instintiva, esperando sentir como su punta de acero se hunde en tu cuerpo. ¡Uh! Sin embargo, el encolerizado Hoggoblin no deja caer la lanza por sobre su cabeza. La punta, sino el pesado mango, poniendo en el golpe toda su fuerza. No deja caer sobre su... Tu cabeza, la punta, si no el pesado... ¡Ah! Ahí está, entendí. No es que te clava la lanza, sino que te pega con un palo. Ahí entendí. 189. Acá donde nos restamos puntos. 189. El mango del arma del monstruo te golpea en la frente. Luchas para no perder el conocimiento, pero la oscuridad se cierna sobre ti. Tira un dado por daños y resta a puntos de impacto. Bien, vamos. Uno, no me pegaron muy fuerte, pero se desmaya rápido, Bern Baron ¿No? Como que. De, ante un golpe. Pf, cachetazo y a dormir. Eh, 17. Vamos a ver. ¿Qué dice? No, casi 13. 17. Uh, la primera sensación que tienes es de entumecimiento en la pierna atrapada en tu cuerpo. En la superficie áspera. Tratas de desviar tu peso para aligerarla y descubres que estás esposado en las muñecas y los tobillos, sujeto a una corta cadena. Cuando se despeja tu mente, ves una antorcha en el, bra en el brazo metálico que hay adosado en la pared de la caverna. Su tenue luz invade los muros y el húmedo suelo de la celda, iluminado con una pequeña iluminando una pequeña cámara donde flota una nube de humo, olor a azufre, penetra a tu Oyes en la distancia un eco de voces irreconocibles, acompañadas por un repiqueteo de pinzas de metal. Pronto comprendes qué ha sucedido. Estás encadenado a uno de los muros de la cantera de hierro, sin ninguna esperanza de poder fugarte. No ves por ninguna parte a Willow y a Keegan, y no te ha quedado. Y no te queda sino desear que hayan corrido mejor suerte. fin. Este final. Toda esta línea argumental que hicimos estuvo buenísima. Mucho mejor, mucho mejor que los elige tu propia aventura. Muchísimo mejor. Ahora, esto es lo que queremos que les pase a nuestro amigo Bern. Creo que la decisión de huir, <risa> tal vez la podríamos haber repensado mejor. Voy a anotar acá. Eh, fin. Bien, fin. Eh, esclavo. Estuvo re, re bueno. Estoy súper contento con este libro. Y es y tengo un montón más. Así así que yo quiero seguirlo. Si les parece, eh, podemos ir un ratito más. Yo creo que podemos volver a la decisión de, de escapar y no hacerlo. Eh, y ver qué pasa adentro. Si les parece, me, yo... yo diría que sí péteme este este stream tengo ganas de hacerlo mucho más seguido así que vamos a hacerlo más seguido eh, bien entonces eh, creo que es el 34 el de el de huir o no huir que no me acuerdo cuál era acá está no este no es Ah, acá Entonces eh, no, no es la, sobre la decisión de huir o no Si tenemos éxito en la huida También cambia Se desea abre otro camino antes de eso ¿Podemos ir desde acá? ¿O desde no huir? En este caso sería elegir simplemente El dado No sé si está bien No sé si, si, si me gusta esa idea Eh... ¿Qué dicen? Desde acá, eligiendo el número del dado que tiramos, que creo que no es el parte del juego, aunque tomamos no para ese camino. Eh, o no huimos. Simplemente tomamos la decisión de. Voy a dejar que me metan a esa mina, vamos a ver qué pasa. No huir. Vamos a no huir. ¿Alguien más? 250. Acá está. Bueno, entonces vamos a anotar. 157 a... 78. Además no voy a ir, Nos da la posibilidad de tipo destruir todo desde adentro. Así que vamos a la 78. Vamos Todos. Durante los siguientes días haces averiguaciones sobre las minas de guerra y la ciudadela. También te dedicas a recuperar un poco tus fuerzas. Ah, cierto, esto es importante. No me golpearon porque no voy. Como castigo por tu insolente comportamiento, te hacen trabajar con los enanos del abismo en las cocinas de Pax Tarkas. Te pasas horas fregando enormes ollas y cazuelas usadas por los enanos. Así como otras tareas menores. Al principio que creías que había salido bien librado, pero al poco tiempo hubieras dado cualquier cosa por trabajar en las minas como esclavo. Uh, los enanos del abismo son, Willow te advirtió, unas criaturas repugnantes. Los únicos alimentos comestibles que, gu que guisan son los destinados al señor Birmingham. El estofado que hacen para los demás contiene todo lo que consiguen cizar y zambullir en el caso. Les has visto arrojar desde ratas muertas hasta lagartijas vivas. Tu apetito desaparece de inmediato y comprendes que si permaneces con ellos mucho tiempo, acabarás muriéndote de inanición. Y lo que más te sorprende es que los enanos del abismo parecen medrar en estas circunstancias y consideran su horrible estofado como una obra maestra del arte culinario. <risa> se te exige que ayudes en la cocina desde el alba hasta la noche cuando, agotado, se te permite volver al calabozo e ingerir tu repugnante cena, tras lo cual te conducen de nuevo a las cocinas para lavar ollas y platos. A veces es más de medianoche cuando te llevan tambaleándote a tu celda para dormir unas pocas horas antes de despertar al amanecer e iniciar un nuevo día. Tira un dado curativo y suma el resultado de tus puntos de impacto. Y pasa al 74. Creo que estamos full HP, así que vamos derecho al 74. 74. Inicias tu tercer día en pack Starkas. Observando al enorme hobgoblin que capitanea a los Goblins en la forja de solas. El fornido oficial está comiendo en la cocina y es evidente que aún le dura la resaca de la noche anterior. Su casco está colocado a su lado sobre la mesa y su sucia cabellera rosa el plato mezclándose con la comida. <risa> Me encantan estas descripciones. El monstruo está demasiado ebrio o demasiado dormido para reconocerte. Oye farfullar al enano del abismo que cocina renegando por tener que estar a todas horas preparando comida para los soldados. Pero el Hoggoblin solo puede mirar a los disgustados enanos con ojos vidriosos. De pronto... El hirsuto rostro del oficial se inclina hacia adelante, estrellándose contra el, suelo lleno de estofado. contra el cuenco lleno de estofado. Los enanos del abismo estallan en carcajadas, y antes de que aciertes a comprender qué está pasando, las sucias criaturas se apiñan en turno al inconsciente Hot Goblin, arrebatándole su bolsa de dinero y todos los objetos valiosos que encuentran. Cuando el cuerpo inerte del Hot Goblin cae al suelo con un ruido sordo, casi lanzas un grito de sorpresa. Sobresaliendo de la funda del oficial entre los michelines de su desnudo y obeso vientre, ves la familiar empuñadura. Tu espada, rayo de fuego. Estás decidido a recuperarla. Pero ignoras si tendrás que combatir con los enanos del abismo para lograrlo. Parecen ser muy cobardes, pero no puedes estar seguro. Si decides atacar a los enanos del abismo para recuperar tu espada, pasa a la 152. Pero si prefieres utilizar el ingenio, pasa a la 135. <ríe> Yo trato de pensar, digamos, qué haría mi jugador. Si estas fueran sus dos opciones, digamos, ¿qué harían? <ríe> Yo estoy seguro que irían derecho a atacar a los granos. Por otro lado, vamos a recuperar la, la primera decisión que tomamos junto a Bern. Su, su, sus características son 7 de lucha, 1 de observación y 1 de esfuerzo físico. <ríe> uh, <ríe> incluso tipo Evaluando opciones, pelear parece la mejor opción. Pero, ¿qué dicen ustedes? Y me he vuelto, Tavi. Hola Tavi, estamos. Estamos presos en la cola de Tavi. Bueno. A menos que alguien tenga alguna objeción ni vamos a usar el ingenio. Podemos ir a la 135, pero creo que vamos a pelear sin parar. ¿Alguien en contra? ¿Alguien a favor? Estamos en el 74. 4. Ah Realmente, pero yo quiero pelear <ríe> 150 Pelear Sí 155 155 54. 52. Necesitas un arma para intimidar a esas criaturas, así que agarras lo primero que te viene a la mano. Una olla estofada. está el dibujo. <risa> Esos son los enanos de abismo parecen... parecen todo rasgo, ¿no? Tienen, tienen rasgos así. ¡Apartaos! Ordenás amenazado blandiendo una olla. ¡Esa espada me pertenece! Los enanos del abismo dejan de registrar el cuerpo inconsciente del hot goblin y se alzan abiertos la mirada hacia ti. Al cabo de un instante, sus ojos se iluminan, y uno de ellos grita con excitación. ¡La batalla del estufado! Y antes de que entiendas lo que está pasando, los enables abismo se arman con cucharas y cuencos, pasando por el aire raciones enteras del hediondo potaje. <risa> trata, trata de detenerle, de pero tus esfuerzos son en vano Su griterío resuena en la estancia, y comprendes que los guardias no tantas no en venir. <risa> son lo peor, esto enano. Un cuenco de estofado se estrella contra tu rostro y notas el contacto del líquido al gotear por tus orejas. El potaje cubre los muros el y el suelo. Intentas llegar hasta el hot goblin para recuperar tu espada, pero otro proyectil de estofado te acierta en los ojos, dejándote ciego. Puedes en Oyes entrar a los guardianes, los enanos del abismo empiezan a gritar y anísono. ¡Ah, sí, idea suya! ¡Él es el culpable! Liberas tus ojos de la viscosa sustancia y compruebas que todos te señalan. Los guardianes Hobgoblins entran gruñito en la estancia y descubren a su capitán en el suelo. Intentabas escapar, ¿eh? ruge uno. Estamos hartos de ti, guerrero. Como ya ves, ya estás bañado en salsa, no hace falta condimentarte para que sirvas de alimento al dragón. No sabes lo que eso significa, pero parece aterrador. Cuando los guardianes te conducen... Fuera de la cocina, oye suspirar aún en nada abismo. Lástima. Dice entristecido. Era un tipo divertido. Nos comieron. <risa> <risa> eh, fin. Fin alimento. <risa> Comido. <risa> este tipo de juego es re letal. <risa> eh, bueno. Creo que es un, un, un momento prudente como para poner el libro en pausa. Pero eh, vamos a continuar esto en algún momento del futuro, pues yo lo quiero seguir. Voy a dejar todo como está, las decisiones que tomamos y vamos a eh, seguir desde donde nos quedamos con nuestro ver y con los puntos como los tenemos. Así que quiero agradecerles a todos por pasar, espero que les haya gustado, vamos a, a tratar de hacerlo... Más regular este stream y en, en un tipo de horario más cómodo para todos. Pero la verdad quiero decirles que estuvo súper divertido. Muy bueno el libro. Me encantó leer palabras de español viejo. Que, que nunca las pronuncié. Y um, la verdad sí, mucho mucho mejor este este este libro que el Elige tu Proventura la otra vez. Que, que fue, un, fue un... No, no, no estuvo, no estuvo a la altura de esto. Acá, acá. Peleamos, Intentamos rescatar a, a nuestro hermano, creo. Peleamos con rayo de fuego, le cortamos la mano un trago, nos metieron presos, intentamos escapar, eh, nos, nos esclavizaron, nos acaba de comer un dragón, tipo, ese es el último final que hicimos. Excelente, yo quiero saber hasta dónde llega esto. Así que eh, les, los voy a dejar con el outro, les voy a agradecer mucho por pasar. Esto seguramente lo subamos a YouTube en algún momento del futuro, pero vamos a continuar, esto no se preocupen, lo vamos a avisar por algún lado. Así que los voy a dejar con el outro y capaz le raideamos a alguien. Así ustedes ven gente jugar rol eh, un poco más actual que este. <risa> Chao. Gracias por pasar.